Hola, hoy con Rafa Sirera vamos a repasar estos retos en profundidad de la vacunación. Hablábamos que algunas infecciones causan muchas muertes al año, una de ellas es la malaria, pero vais a ver que el ciclo de esta infección es complejísimo y esto hace que se complique mucho el diseño de las vacunas. Otra que también seguro que pensáis es la gripe. Cada año hay que cambiar la pauta. ¿Conseguiremos alguna más universal y que no tengamos que cambiar? Y luego, pues abordará cuestiones muy concretas. Tenemos pacientes que no tienen defensas o pacientes con exceso de inmunidad. ¿Cómo vacunamos a estos grupos concretos de pacientes? ¿Cómo abordamos la vacunación en mayores que tienen ya las defensas envejecidas? Bueno, pues de todos estos y alguna cosa más nos habla hoy Rafa en este nuevo vídeo de Vacúnate, vacúnalos. Hola, en este vídeo vamos a estudiar los retos de la vacunación. Los retos pueden ser debidos a las características variables de los microorganismos dañinos que producen las enfermedades. Otro grupo de retos vendrán determinados por las características de las personas, los que vamos a recibir las vacunas y tenemos distintas formas de responder a ellas. Y otro de los retos vendrán según eh, las características del mundo global. Eh. En primer lugar, sobre los patógenos. No todos los patógenos son iguales a lo largo de su ciclo biológico. Por ejemplo, el parásito que produce la malaria tiene una forma cuando está en el mosquito anófeles que nos inyecta este parásito a la sangre al picarnos. Este parásito que tiene una forma y una estructura molecular, viaja por la sangre, infecta las células del hígado, ahí se queda como un posible reservorio, luego sale de los hepatocitos estas células del hígado para viajar por la sangre e infectar nuestras células de la, rojas de la sangre, que puede ser también eh, incorporado a otro mosquito anóferes cuando pique a ese individuo, etcétera. Bien, todas estas formas distintas de, de parásito, de plasmodium, son molecularmente y estructuralmente distintas. Y el sistema biológico se tiene que acoplar a reconocer seres vivos que son completamente diferentes, aunque produzcan el, el, bueno, la misma patología, en este caso la malaria. Además también, a lo largo del curso de una enfermedad, muchos de los microorganismos van expresando distintas proteínas predominantes y que son las proteínas inmunogénicas o que reconoce la respuesta inmunológica. De forma que si nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocer una proteína y va a generar una respuesta inmunológica potente contra él, de muy poca ayuda le servirá que este microorganismo al cabo de unos meses o al cabo de unos pocos años cambie sus proteínas predominantes y que de esta forma nuestro sistema inmunitario tenga que generar nuevas respuestas, se tenga que adaptar a nuevos componentes proteicos del mismo. Además también dentro de un mismo microorganismo existen distintos serotipos o lo que es lo mismo, el mismo virus de la viruela que cambia un poco sus componentes moleculares y que de esta forma eh, el sistema inmunológico no es capaz de responder efectivamente ante las distintas variantes. Por eso tenemos que vacunarnos cada estación ante los grupos de virus de la, de la gripe que la Organización Mundial de la Salud prevé que van a ser los predominantes en las próximas temporadas. Por ejemplo, no es lo mismo una vacuna efectiva contra el serotipo H1N1 que contra el H2N2. Cada uno necesita una vacuna específica porque estas pequeñas diferencias hacen que el sistema inmunológico no sea capaz de responder efectivamente ante las distintas cepas o variedades de un mismo microorganismo. Además también existen otros retos y que son derivados de las características propias de las personas que van a recibir la vacuna. En primer lugar, las posibles comorbilidades o sea, nuestro estado de salud. Si una persona está aquejada de ciertas enfermedades, tal vez su sistema inmunológico no sea lo suficientemente potente o activo como para responder de forma eficaz ante una vacuna. De la misma forma, hay individuos que sufren algún grado de inmunodeficiencia. Son individuos inmunocomprometidos. Su sistema inmunológico, de forma genética o de forma adquirida, no es igual de capaz no es igual de profesional a la hora de generar una respuesta contra un microorganismo, bien sea porque causa una, una infección o un microorganismo que vamos a administrar de forma segura ante una vacunación. Y eso puede modular la respuesta de los sujetos su, o su efectividad ante el tratamiento vacunal. Y de la misma forma también, esto puede regular la seguridad, de forma que microorganismos vivos atenuados no se pueden administrar a individuos inmunocomprometidos. Además también, no siempre va a durar la eficacia vacunal de la misma forma en diversos tipos de individuos. Otro de los retos dependen de la edad de la persona que va a recibir la vacuna. De forma que sabemos que los niños tienen un sistema inmunológico inmaduro que está aprendiendo a reconocer todos los microorganismos ambientales que se está encontrando una vez sale del seno materno. Ese es un estado muy particular de la respuesta inmunológica. Justo cuando está desarrollando toda esa respuesta contra los posibles microorganismos ambientales, le vamos a administrar también estos antígenos vacunales ¿vale? y esto al fin y al cabo es un compromiso importante. De la misma forma, eh, los individuos a medida que van avanzando en edad eh, durante la vejez, el sistema inmunológico también tiene una cierta senescencia y no responde de la misma forma y con la misma efectividad y con la misma intensidad contra los antígenos tanto ambientales como contra los antígenos dañinos como contra los posibles antígenos vacunales. Luego igual las vacunas en los ancianos no van a ser tan efectivas como en un individuo joven y sano. Y luego también tenemos retos que van derivados de las características poblacionales del mundo subconjunto y entre ellas las vacunas tienen que generarse de forma que sean vacunas estables, si es posible que no tengan que almacenarse en bajas temperaturas, bien congeladas o bien en temperatura de 4 grados centígrados, que sean fácilmente almacenables, entre ellas, pues ahí tendríamos también un ejemplo de la temperatura, que se puedan distribuir de forma fácil, que puedan viajar a lo largo del mundo. Eh, sin, sin generar demasiados problemas en sus efectividades eh, que no cambien estas debido a la falta de temperatura o problemas de, de control de almacenamiento. Además también las vacunas tienen que ser utilizables eh, de forma masiva en campañas vacunales a lo largo de todo el mundo, sea cual sea sus características demográficas o sus características de desarrollo tecnológico. Además también, eh, las vacunas tienen que tener un coste que permita que cualquier país pueda sufragar los gastos derivados de las vacunaciones a su población. Y además, si es posible, tenemos que generar vías de administración fáciles y accesibles a todo el mundo, incluso en la ausencia de personal sanitario especializado.